Absolutely. Por eso, como la Saca la sonrisa si por la calle. Mire por la Mire por la la por la la la Bueno, hoy bueno, es eh, un día, día súper especial, súper importante para nosotros. En eh, nombre de Joaquín Cortés, eh, director de la sede de Concepción y en realidad de todo el equipo que estamos aquí, la gran mayoría. Eh, Quiero saludarlos también. y también quiero agradecerles por estar en este instancia que para nosotros es tan importante, Le eh, damos un, un valor especial porque sabemos lo que significa también. ¿ya? Hay tantas cosas que pensé que son importantes decir que me hizo un pequeño que tengo aquí, ¿no? así que cuando vaya ahí, no voy a Pero principalmente y lo más importante yo creo que es darle el realce que significa este momento. Estamos en un proceso de la muestra del uso de del curso de leyes técnicas, los cursos de leyes técnicas de la y Y primero agradecer a los instructores, porque creo que en el proceso han sido personas muy valiosas. Agradecer también a Cristel y a Bobila, que también forman parte directa del trabajo del curso puso, y también a todo el equipo que de alguna manera nos vemos, nos vemos vinculados en este proceso. Pero principalmente el agradecimiento. Y lo importante en este momento son nuestros estudiantes. Sí. Considerando que son personas que en medio o en el pic de una pandemia han decidido estar aquí. Eh, y en el fondo, a pesar de las dificultades y de que fue quedando gente en el camino, han perseverado, han tenido mucha energía para poder seguir con eh, un sueño, por una meta, digámosle como ustedes. ¿Ustedes van a pasar la historia de InfoCAP? Yo creo que es subrayado porque son las personas que... o el primer grupo de personas que tuvieron eh, una capacitación en línea. Antes nunca ocurrió esto. Ustedes tuvieron la primera parte de capacitación en línea, tuvieron tiempo en donde esperaron que este proceso de estar aquí, de construir desde el oficio, en un taller, eh, empezara. Por lo tanto, son parte importantísima de la historia de InfoCAP. Acá hay dos cursos, el curso eh, técnicas de programaciones gastronómicas B les queda súper poquito. El curso de técnicas de programaciones gastronómicas A les queda todavía un tiempo, casi un mes, pero en el fondo hasta ahora ya hemos visto que en el proceso aquí se concreta todo eso. ¿ya? Acá hay toda, el, toda la perseverancia, todo el trabajo, todo el empeño que le han puesto este y Aquí está, hoy día lo vamos a ver. Algo que, que quizás ustedes a lo mejor no lo sepan, pero nosotros allá en la oficina, a pesar de no estar todos los días aquí en el taller con ustedes, eh, sabemos de todos ustedes, eh, no sé, de alguna manera nos alegramos con sus alegrías, eh, a veces también nos apelamos con las tristezas, cuando alguien se enferma, cuando hay dificultades también nos hacemos parte. Así que yo les agradezco mucho porque han ido cerrando ya un proceso que sin duda ha sido valioso para ustedes, pero también para nosotros y ese aprendizaje ha sido mucho. Así que me gustaría darle la palabra a algún estudiante, a algún estudiante que quisiera decir algo y después los profesores también van a quedar a cargo de esta presentación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? pese a todos los problemas que hemos tenido de, de la pandemia, pero ahora siempre estamos aquí presentes, es cierto que en el camino o se han muchas compañeras, es lamentable, pero bueno, eh, necesitamos eh, prepararnos con ir en algún momento eh, terminar nuestro curso, y quiero agradecer también a nuestros este nuestro profesores, eh, a la señora Paula, a la ministra que pensado ellos siempre, pendiente de nosotros porque De comida que uno ha eh, avanzado, que uno no sabía, he aprendido, ha llevado con eso diferentes tipos de preparación de trato. Es como adaptarme al medio de la cocina que es lo que tengo. Por eso es lo que tengo. He tenido una muy buena comida con mis profesores, con toda la, la señorita de la institución de Estado, que es eh, un manual de. Estamos contentos y pensamos que es una real y buena herramienta de trabajo para cada uno porque somos yo siempre para hogar. Entonces, la mayoría de nosotros trabajamos y estudiamos. Eh, le doy gracias a la institución porque ha tenido mucha paciencia, porque yo trabajo y al, a clase entonces hay días que no venía, pero sí, todo muy bien. Gracias, encantada con mi profesora haciendo una parte, con su disciplina con todo lo que nos ha enseñado igual he interactuado, interactuado con algunos otros profesores que no han hecho caso y feliz contenta, es un logro más es un es un, un paso más a seguir en, en mi vida y contenta y, bueno porque se termina así que ha tenido disciplina que se ponen un poquito porfiadas de repente <risa> pero independiente sacamos igual adelante los platos creo que cada uno tiene su, su, sus dones Ya hay personas que se en dulce otras personas que son expertas en los salados, pero independiente de cada uno que tenga sus sus talentos eh, creo que todos tienen la característica fundamental que es la perseverancia y eso, eh, yo o sea, lo quiero eh, decir porque algunos tenían miedo a enfrentarse a lo que se les viene ahora. Y creo que han podido lograr lo que ustedes quieren con mucho esfuerzo, porque han tenido las ganas de seguir. Porque yo, por lo menos, no sé que un curso que se hizo online, después esperar una pandemia, después volver, quedaron muchos atrás de 25 quedan ocho. Entonces creo que las oportunidades siempre se dan y cuando se dan hay que tomarlas. Así que los quiero felicitar a ustedes, les quedan muy poquitos, dos días, y a prepararse para la certificación. Creo que ya están más que preparados, ahora solamente estudiar y que les vaya muy bien en lo que van a aprender o en lo que van a desarrollar a lo largo de su vida. Así que espero que les haya servido mucho los conocimientos. Gracias. Gracias. sabes pues, pues, pues, pues, o sea, sí, que ella regalaba que ella nunca sí, había presentado nunca había grabado nada pero <risas> y, a, a, a, a, a través del tiempo se va viendo la masa que ha tenido cada una de ellas había unas que le estaban saliendo otras que hacían algunas cosas pero no sabía cuál era el tema y cosas más más, más, más técnicas ¿no? pero sí contento con el grupo también Siempre no cosas así, pero el trabajo es muy que cada una de que tiene su poder marcado, su su pesarrada, su pesarrada, pero a pesar de eso, se han dado un poco Eh, bueno, que aún listos todavía a seguir aprendiendo, así que eh, sigamos para sí. Bueno, ahora sí, nosotros le es que preguntemos, que ellos nos pueden, ustedes mismos nos pueden preguntar de cómo han sido el proceso. Así que partamos. Ah, no. Al ataque. No sea tímidos primero pero <risa> es un que de que y la mojado, cebolla, cebolla, se le ponemos el hecha a mano, la crema para que le dé más textura, más suave. Y piso crema igual le da como una consistencia. Mesa ...la mesa no para llevar al... ...para la... No, es? no. que no. el chocolate. qué Uh -huh. ¿Y la base de la salsa de ¿Y la la salsa de ¿Y la base de la salsa de la de chamel la salsa de la la de la de de que la de chocolate la que está recibiendo. la blanca. Esa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo Yo voy pañera no voy. Hay ceviche. mixto, nexto, ceviche camarón mixto, camarón con. el, con el, el, el pescado de salmón. salmón. La señora el hilo. la una cosa de la es una cosa la Sí, no no, sin pena ¿y es que lo vemos? ¿sin pena? Sin pena. Sin pena. ¿Qué estoy preparando? la masa. la masa. Y cuando no que quede así el Pero que no, ya, pero no está. Y luego sea, pero voy a para poder rellenar. Sea sea. Eso se puede ver. No hay ninguna diferencia para poder se puede hacer de cualquier tamaño. ¿Es crees que Igual. No. No. igual? Ver, ¿Sin ¿Sin son ¿Es Para que crezcan es con levadura, con nada. Nada. vainilla, azúcar. Lleva vainilla. para Es una de Mixto, de camarón. Camarón, salmón. Salmón, sí. Eh, canicama. Canicama. ¿Cómo está? Rico. Rico, rico, rico, rico. Tiene oh, chocritos. Tiene chocrito, cebolla morada, tiene. Eh, morrón, cortado en granoí. Un poquito de le leche, un... ¿Y esto lo hicieron hoy día o lo dejaron hecho? Yo lo dejé ayer. Ah, yeah. ayer. Está cocido. Está, nah. está recocido. Ya. Sí, <risa> ya lo rematé. Mario? ¿Cómo se llama estas? El son... soño. Sí, sí, sí, sí. de chocolate Sí. ¿Y cómo están preparados? Chocolate blanco. de sí, maní, pasa, ah, y traga. Como frutos, Sí. ¿La sí mucho. Ah, ¿La Buenísimo. Ha tenido mucha aprobación. Y de felicitaciones por eso. Yo seguí. ¿Quién usted qué lo que tiene. Él lo preparó, blanco, Pasa y no inflada. Y ¿Y ustedes se están castigando también? Sí, de las compañeras. Se están castigando.